Los desastres crean enormes problemas humanitarios y de desarrollo. La frecuencia y gravedad de los desastres se ha incrementado durante los últimos años como resultado también del cambio climático. Cada año, más de 226 millones de personas sufren las consecuencias de un desastre. Más de 680 mil personas murieron a consecuencia de un terremoto entre 2000 y 2010, debido principalmente a deficiencias en la construcción de edificios. Desde 1980, las sequías y las resultantes hambrunas han cobrado cerca de 558 mil vidas y afectado a más de 1.600 millones de personas. Los ciclones, huracanes y tifones afectan a 37 millones de personas. De ahí la importancia de tener presente que los desastres no son naturales, sino que solo se producen cuando la gente carece de preparación o capacidad para responder a los peligros como ilustra la siguiente fórmula. Los sistemas educativos se ven muy afectados por los desastres y al mismo tiempo forman parte de la solución. La educación sobre la reducción de los riesgos de desastre puede dotar a los niños y jóvenes de información y aptitudes literalmente vitales que los protejan durante un desastre y después del mismo. La educación tiene una función esencial para preparar a las comunidades, crear sociedades resistentes a los desastres y salvar vidas. Los edificios escolares deben ser construcciones a prueba de desastres. En el caso de Japón, esto fue lo que salvó a un gran número de niños. Es necesario integrar la reducción de los riesgos de desastre en los planes de estudios y programas escolares para tener la seguridad de que los alumnos entienden las causas y consecuencias de los desastres y sabrán cómo actuar llegado el momento. Los alumnos también deben participar, por ejemplo, en una cartografía de los peligros escolares y los riesgos y puntos vulnerables que los rodean, y en la elaboración de planes escolares de preparación para casos de desastre. Esto les daría